Hoy pensé, caray, me gustaría hacer un vídeo para todos ustedes, pero todavía estoy bastante mal, ¿eh? todavía tengo fiebre, es, mmm, he salido de la cama, porque la verdad llevo dos días encamado, o sea, más aburrido, a ver cómo explicarlo, pero aburrimiento, lo que se dice, aburrimiento de verdad, pero antes de nada, suscríbete al canal, dale a like, dale a la campanilla para estar atento porque a partir de ahora, sobre todo en el 2023, comienza una nueva era en Toxic Game Channel y quiero que nadie, gente buena sobre todo, se lo pierda. Así que ya sabéis, ahora que se ha ido ya la morralla, es hora de ir y de pensar que estás empezando desde cero tener la idea de que no tienes nada, por cierto, una idea que deberíamos de tener mmm, siempre. No, yo no te, eh, te, tiene, aunque tengas millones en el banco, no, yo no tengo nada. O sea, y si mañana eh, viene tres deudores, eh, no sé qué, un notario para acá para allá y me dejan desplumado como un pollo, la vida es muy caprichosa. Y por cierto bastante con un humor bastante jodido sobre lo que estaba explicando antes, tenéis que darle a la campana, tenéis que darle al botón de suscribiros si os gusta el vídeo, si queréis suscribiros darle a like, comentar y todo eso es que estoy sudando, de verdad ¿eh? todavía no estoy del todo bien y me imagino que me pasaré pues pues como otros dos días más, así, capeando el, el temporal como uno más, mejor pueda, y nada, pero vamos, que tampoco me voy a morir, ¿vale? Tampoco me voy a morir. Eso sí, quiero que esto no dure más de dos días, porque si es que dentro de nada es Navidad. Por cierto, feliz Navidad a todo el mundo. Y, y entonces no quiero que pase eso, ¿no? Bueno, eh, quedaos porque tenemos noticias bastante, gran, eh, bastante buenas. Hoy voy a hacer eh, este vídeo y eh, esperar porque además vamos a hablar de la PlayStation 5 Pro. <ríe> sí, sí. Además tiene la, suficientemente, la suficiente lógica. Fijaos, eh, si en el noviembre del... Si en noviembre sacan la playstation 3 y dos años después sacan la playstation 3 pro cuando la playstation 4 la playstation 4 sale en noviembre también y dos años después sale la playstation 4 pro si hacemos lo mismo con la PlayStation 5, eso significaría que el 20 de noviembre, pues, tenemos nueva PlayStation 5. Seguramente mil veces mejor. Pero ahora vamos a hablar de eso. Eh, luego, ¿qué más? Ah, sí, vale. Si teníamos contado que habrían unos 25 o 30... Eh, ...suscriptores que no tendrían que estar en el canal suscritos... ...puesto que ni ven el canal, ni lo siguen, ni nada... ...y forman parte de, de este grupo de gente que yo digo que son... ...bueno, que yo digo que son acosadores y puedo demostrarlo... ...pero bueno, eh, creo que lo he demostrado ya bastantes veces... ...no sé si todavía a alguno le queda le queda o no... ...pero si hace falta se, se vuelve a, a poner los puntos sobre las sigues pero bueno yo espero que no eso significa que han conseguido ellos se habrán divertido mucho pensando que eh, me iba a molestar que bajara de 372 suscriptores a 360 a 356 que uno no, no iba a hacer la cuenta y dice ah, pero si es que están todos ustedes que os habéis largado anda ya pero si era precisamente lo que quería por lo tanto el canal toxic game channel ...prácticamente ya está libre de toxicidad eh, y por lo tanto la cuenta comienza desde cero. Ahora ya podemos hacer el programa tal y como queremos nosotros hacerlo. Y para ello, como siempre digo muy importante es estar atento al panel de actividades esto de hecho, de hecho a partir de, de, de, de después de navidad se empezarán a hacer nuevas cosas en este canal y espero con vuestra ayuda con la ayuda de, de todos los que sé que realmente me seguís eh, poder hacer un trabajo mucho mejor eh, organizar también mejor eh, el, el tipo de contenido y, y sobre todo qué gameplays <risas> Eh, poder, hacemos o no ya os digo que hay veces no por nada eh, no por no por hacer lo que me dé la gana simplemente hay veces que veo algún juego que digo es que esto tengo que grabarlo esto mmm, sé que el vídeo es corto de hecho encontraréis vídeos muy cortos en mi canal pero porque son vídeos que, que yo mismo estaba jugando a lo mejor el típico vídeo la parte de en medio ¿no? y, y pone grabar lo que ha sucedido y siguiendo un poco con todo lo que está ocurriendo eh, Gineo ha conseguido un juego que yo compré hace pues no recuerdo si fue hace un año o más más de dos años creo y creo recordar que lo, lo conseguí por menos de 20 euros pero ahora ya está a un precio que lo podéis buscar en la story y lo vais a encontrar a 3 euros se trata del mar soul supec aquí lo tenéis eh, aquí lo estáis viendo viendo el precio y todo recomendadísimo si os gusta juego que mezcla terror misterio donde tienes que buscar pistas, donde tienes que eh, ser el detective de tu propia muerte, es la premisa con la que entra el juego, tienes que. Eh, o sea que el juego es muy recomendable. Por 3 euros, ¿vale? No lo repito, 3 euros, 3 euros. Dicho queda, ¿eh? Dicho queda. Bueno, eh, me parece bastante buena la noticia de, de PlayStation. ¿Por qué? Pues porque la PlayStation 5 eh, que hay no va a dar para, para terminar la generación al final. Eh, si os dais cuenta, eh, siempre tienen que hacer una revisión total de, de, de, de lo que han sacado. ¿no? Es un, es una cosa que por ejemplo a Xbox pues también le pasó con con la One sacaron la One Fat y hasta que no llegó Phil Spencer y se fue eh, Phil Harrison <risa> ¿Eh? no porque Phil Harrison otra cosa no pero allá donde va lo hunde todo su nombre eh, que os lo digo muy en serio si lo veis algún día en vuestro en el trabajo con, con una carta pidiendo con, con el currículum vitae en la, en la mano, usted llamad a, intentad no, que no se os vea las intenciones, pero llamad a seguridad para que se lo lleven porque eso, eso es vamos la peor de, la peor de las maldiciones como, como haber roto 80.000 espejos en un solo año sinceramente voy a terminar con esto eh, rápidamente ya que de verdad mmm, ustedes me estáis viendo grabando ahora voy a grabar el mira voy a grabar un gameplay del vampire survivors porque sí porque primero porque está en el game pass y segundo porque se le está mmm, quitando mucho valor siempre estamos eh, dándole valor a los juegos porque sean triple A o porque son doble A, eh, es decir, por el dinero que se han gastado. Puta mierda, <risa> qué puta mierda es esa. Un juego es bueno. A ver, ustedes creéis que han, se han ganado 500, o sea, que se han gastado 500 millones en hacer un Minecraft, o que se han gastado 500 millones en hacer el Fortnite. No. Y sin embargo, son los que desde luego, si no lo han invertido para hacer el juego, lo han ganado y con creces y, y lo pero superado tanto uno como Moyang eh, con, el, con el Minecraft, juego que lo hizo dos personas, dos personas. Es que si yo os digo de juegos que, que lo han hecho una sola persona, Stardew Valley, Stardew Valley, solamente una persona. ¿Cuántas veces habéis comprado ese juego? ¿En cuántas plataformas está? Está en PlayStation, está en Nintendo, está en Steam, está en Xbox está a muy buen precio el juego es divertidísimo cumple con, con una dinámica de tranquilidad el juego produce sosiego venga vamos a hacer esto ahora Ahora vamos a construir esto ahora vamos o a sea, un juego que cumple una sola persona de verdad una sola persona ustedes os creéis que gana se ha gastado se ha gastado dinero evidentemente se ha gastado mucho más que cualquier otro que utiliza nada más que los assets que le vienen por definición imagino que aquí ha habido una inversión de su bolsillo y ahí es donde está el, eh, para mí muchas veces ahí es donde debería de haber de de los gotis a todos aquellos que le gusten los gotis debería de haber una una como se suele hacer también en los oscars que se suele galardonar a la película independiente pero independiente independiente porque una cosa es un juego indie y otra cosa es un juego eh, hecho por uno mismo o por un grupo de amigos que no forman en sí un, ni una corporación ni una eh, sociedad anónima ni limitada son simplemente cuatro o cinco amigos que han hecho o que han hecho un videojuego eso como se puede calificar No ni siquiera se puede calificar como un juego indie, porque eh, para hacer un juego indie tiene que ser una pequeña desarrolladora, este no es el caso, y, y comento esto primero porque tengo fiebre <risa> y se me está yendo las ideas se me está derritiendo el cerebro pero quiero hacer hincapié en esto porque hay juegos muy muy buenos estoy muy harto de, de, del tema ese de, de calificar los juegos por cuánto se hayan gastado eh, en un juego un juego puede haberte gastado 800 millones y luego no lo juega ni Dios y luego puede haber un juego que, que dices tú pero esto a la gente le gusta Sí, sí. Y la gente lo juega. Pues sí, qué gente más rara. No sé, <risa> a gustos colores. Bueno, no quiero no no quiero desfallecer antes de hacer el gameplay. Eh, creo que he dicho lo suficiente, pero tampoco me quiero ir sin decir qué gran juego el High on Life. Al principio pensaba que era una broma, una algo digo, esto que están choteando de mí. Es eh, a esto le hace falta todavía. No sé, lo vea. Le hace falta todavía un poco de. Luego vi cosas realmente que me llevaban a que me llevaban directamente al mundo de Ricky y, y Morty. O sea, cosas muy locas y muy divertidas también conversaciones totalmente absurdas y, y pero también muy divertidas así que si tienes el game pass eh, lo tienes disfrútalo pruébalo y hoy vamos a hacer un gameplay del vampire en survivors porque ya he llegado ya a un nivel y poco hay que comentar sobre cómo subir de nivel pero por todavía si os parece a alguien le parece complicado o no entiende cómo tiene que ir bueno esto es poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco eh, lo que vas ganando lo vamos a ver ahora dentro de un ratito eh, desearos nuevamente felices navidades a los que se han ido y se han desuscrito pues incluso a ellos también buenas navidades también para ellos y que no vuelvan ahora vamos a empezar una nueva etapa en Tozy Game Channel, como he dicho sin ellos, mejor y con mucho más contenido y de mejor calidad, ahora es cuando empieza lo bueno, así que no dejen de estar atentos por lo menos puedo jugar a un juego, Dios mío ay, ay, alguien, alguien alguien de la industria de los videojuegos ha pensado en mí, ¿quién habrá sido? ¿será Phil Spencer? Oh, me encantaría que fuera Phil Spencer Señores, hasta la próxima amigos.